Aquí está la verdadera razón aquí está la verdadera razón de por qué odiamos a los cuentos infantiles y esos ASMR aquí No bueno, tiene agua, no tiene agua. ¿Has notado de por qué hay canitas que se caen? Esas ya no vuelven para contar. Ah, bueno, nos maltratan como si nosotros fuéramos los juguetes. Nos ponen en obstáculos, pero la mayoría nos caemos y morimos. Seguimos rodando, pero muertos. Así que extingue nuestra especie. Mediante caídas, ahogaderas y todo. Por ejemplo, ahogarnos. Por es ¿no? ejemplo, ahogarnos de esa manera. <risa> Ya ni siquiera se mueve. Y nosotras, nosotras fuimos a sobrevivir que esta despierto! isla Para las cosas... para todo Esto lo hacemos por supervivencia. Que, no, ¿Es que estabas muerto? Tiempo. Así de que aprendan a respetarnos y no a maltratarnos de esa manera. O si no, te, te pasará lo mismo que a esta ballena. Y nos vamos a vengar de los humanos para habernos maltratado Si tú, youtuber de canitas, estás viendo esto Ten cuidado de maltratarnos Y matarnos uno por uno Nosotros vamos a venir por ustedes Cuídense